Bueno, establecer eh, mecanismos para el cobro eh, de las pensiones alimenticias adeudadas es siempre una buena noticia. Nuestra legislación, desde un punto de vista histórico, eh, ha tenido cambios que son bastante lentos en esta materia. Eh, las primeras leyes referidas al pago eh, y al cobro de las pensiones alimenticias producto del abandono. Eh, de eh, las familias, ¿cierto?, se producen recién a, a, en, en los años 60 y las adecuaciones a esta normativa han sido paulatinas y a propósito de otras modificaciones legales, por ejemplo, en materia de filiación. ¿no? Eh, en mi opinión, eh, el, la incorporación de mecanismos que faciliten el cobro de las pensiones de alimentos en general, es eh, bastante adecuado, sobre todo si esos eh, nuevos mecanismos van o se generan más bien en una normativa que sea coherente y que no esté eh, eh, dispersa en el ordenamiento jurídico, cuestión que ha sido bastante difícil en esta materia, como ustedes bien saben, eh, a propósito justamente de la pandemia y del cobro de las pensiones de eh, alimentos adeudadas a través de eh, los fondos previsionales de los padres o madres que adeudaban dichas pensiones eh, provocó, cierto, una movilización tanto de la sociedad civil como desde eh, los eh, legisladores, cierto, buscando alternativas que permitieran satisfacer eh, las obligaciones internacionales que tiene Chile a propósito del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención sobre eh, la eliminación de la violencia contra la mujer, que es la CEDAW. Ahora bien, en el caso de, esta, eh, de este proyecto de ley, es un proyecto de ley que incorpora por una parte un procedimiento especial y por otra se referencia a ciertas medidas que son medidas de apremio para eh, configurar o concretar el pago de las pensiones de alimentos adeudados. Bien? es decir, no se refiere a mecanismos que están establecidos para obtener el pago de la pensión de alimentos fijada en una sentencia o en el acuerdo de eh, que, que logren las partes, ya sea en una conciliación, en una mediación o a través de una transacción aprobada judicialmente, sino que se trata más bien de un procedimiento especial. Frente a una eh, sentencia o a un título que se encuentre eh, firme y ejecutoriado y que una vez liquidada la deuda, ¿cierto? Una deuda que debe tener más de tres meses de incumplimiento, eh, pueda el tribunal eh, utilizar diversos mecanismos que no están presentes para el cobro de otro tipo de deudas, ¿cierto? Distintas a las deudas familiares, ¿verdad? Eh, con el objeto de... E identificar eh, activos en el patrimonio del de deudor que permitan satisfacer las necesidades alimenticias de especialmente de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido a mí me llama la atención eh, que el mensaje del de, eh, proyecto de ley no necesariamente es coherente con el procedimiento que se fija en este, en este proyecto. ¿Por qué digo que no es necesariamente coherente? porque el mensaje hace referencia a las satisfacciones del de, eh, derecho de los niños a un nivel de vida adecuado y a eh, la promoción de las responsabilidades parentales, ¿cierto?, en materia de alimentación, vivienda, educación, etcétera, todas las necesidades que son identificadas como necesidades básicas para niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, establece mecanismos que son mecanismos que están exclusivamente establecidos respecto de los padres. Y si bien en Chile tenemos un uh, problema que es grave ¿no? eh, en materia de incumplimiento, que es lo que intenta este proyecto uh, de ley eh, resolver... Lo cierto es que el problema asociado al incumplimiento en el pago de las pensiones de alimentos es un problema que tiene eh, distintos, eh, distintos elementos y por lo tanto se trata más bien de un problema estructural, que no solo es un problema judicial, es también y principalmente un eh, problema de pobreza. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, si bien eh, el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que la, responsabilidad, la primera responsabilidad o la responsabilidad primordial la tienen efectivamente eh, los padres respecto de la satisfacción de las necesidades básicas de los hijos, lo cierto es que cuando los padres no tienen la capacidad o las posibilidades económicas para enfrentar, cierto eh, la, o para ofrecerle a sus hijos condiciones que permitan satisfacer dichas necesidades, es el Estado el que tiene que contribuir, apoyar verdad o relevar incluso esa obligación de los padres eh, para eh, poder eh, de este modo satisfacer justamente este derecho social. En ese sentido, el mensaje, si bien hace referencia a esto como un derecho social, que lo es cierto, porque está asociado al derecho a un nivel de vida adecuado, eh, el mecanismo que se establece sigue siendo un mecanismo eh, civil, un mecanismo radicado una vez más en la judicatura, y que, no se hace cargo, que si bien se hace cargo de un problema, que es, que es un problema en materia de alimentos, como es justamente identificar los activos del deudor, del alimentante, para poder, enfrentar, para poder hacer frente al cobro de los alimentos, no se trata del principal problema ni del de de mecanismo que nos vaya a permitir resolver eh, las dificultades que como país tenemos en materia de cobro de alimentos y en la satisfacción de esas pensiones de alimentos. O sea, yo creo que lo que hace esta, esta modificación... O, o, esta, o la introducción de, esta, de este artículo 19.4, si, no, si mal no recuerdo, eh, es eh, en algún sentido fusionar ambas cuestiones, o sea, hace referencia tanto a un mecanismo de cobro como a medidas de apremio. ¿no? Eh, ahora, se trata sin lugar a dudas, en su contenido sustancial, de una, eh, de una, de una norma procedimental establece digamos cómo se gestiona la, eh, dentro en el procedimiento por el tribunal de familia la solicitud eh, eh, frente al incumplimiento o eh, del en, frente al incumplimiento perdón, en el pago de la pensión eh, ese incumplimiento debe ser más de tres veces verdad consecutiva cierto y, eh, eh, y establece la obligatoriedad que tiene entonces el juez ya eh, no sólo de recibir, liquidar y ejecutar las medidas de apremio que, se le, que le sean solicitadas o que el tribunal considere que de oficio puede incorporar, sino que también eh, mandata al juez para que realice labores de investigación, en algún sentido, ¿no? en relación al patrimonio, especialmente en las cuentas banc bancarias y en los instrumentos financieros o de inversión, que tenga el eh, deudor de la pensión de alimentos. Entonces, eh, yo creo que se trata de una regla, o una disposición legal que es bastante abultada, ¿no? tiene más de cinco párrafos eh, de, de una extensión bastante larga, cada uno de ellos, que a, hace frente a ambos, a ambos elementos. Por un lado, se refiere a situaciones relativas a la premio, sobre todo cuando se trata de media, del incumplimiento de medidas cautelares, pero principalmente es una norma procedimental y como eh, norma procedimental parece necesaria por cuanto eh, facilita enormemente a eh, acreedor, es decir, a, al, al niño en este caso, a sus representantes legales para eh, identificar de manera muchísimo más eficiente y facilitar en ese sentido la identificación de eh, las cuentas o los instrumentos financieros que tenga el eh, alimentante, eh, y en ese sentido es uno de, resuelve uno de los problemas que actualmente existen en materia de, los, de alimentos, de cobro de alimentos, que es justamente la incapacidad que tiene la, el acreedor, ¿cierto?, de identificar cuáles son los bienes que, eh, o, o identificarlos de una manera que les permita facilitar, ¿cierto? Esta labor, se trata sin duda, ¿no? el pago de los alimentos, es, como, como implica la satisfacción de necesidades básicas, requiere de medidas que sean eh, oportunas y eficientes, pero en mi opinión eh, sigue sin resolver varios de los problemas estructurales ya del procedimiento judicial en esta materia, ya del problema del pago de las pensiones de alimentos en Chile. Respecto de las mejoras que se le pueden incorporar a esta ley, en mi opinión, uno de los elementos que podría ayudar eh, muchísimo es eh, resolver aquellos problemas que se suscitan respecto del procedimiento de liquidación y de reliquidación. En este sentido, eh, el procedimiento no se pronuncia acerca de los plazos que hoy día existen para objetar la liquidación y el despacho que realiza el tribunal respecto de los apremios. Ambas cuestiones retardan eh, el efectivo cumplimiento eh, en el pago de las pensiones de alimentos y en ese sentido le quitan la fuerza coercitiva que tiene el proceso en esta materia. Eso desde el punto de vista judicial. Asimismo, yo creo que hay problemas que eh, en el procedimiento todavía no se han resuelto, que son básicamente aquellos relativos a la notificación eh, de, eh, del deudor, ¿cierto?, de alimentos y eh, la falta de un reajuste automático de las pensiones, así como de la efectividad de los apremios. Pero yo creo que esas son cuestiones que hoy día también están por verse. Tenemos una ley eh, relativamente nueva que hizo varias modificaciones el año pasado en materia de alimentos, la creación del registro de deudores de pensiones de alimentos que entró en vigor hace bastante poco, y en ese sentido, yo creo que también eh, esta ley complementa medidas que, están, que, que se han eh, tomado, como, como dije al comienzo, que están disponibles justamente para resolver los problemas procedimentales, pero a mi juicio hay otros problemas del sistema que deben resolverse, como por ejemplo las mediaciones ineficaces que en esta materia se producen, cierto que se deben a distintos elementos, por ejemplo, a una falta de fiscalización más rigurosa de, las media, de los mediadores licitados, la falta de uniformidad de ese tipo de acuerdos, la eh, escasa promoción que existe tanto respecto de las personas que están involucradas en estos procesos como incluso en los operadores jurídicos acerca del de el monto de los alimentos que se puede solicitar, eh, el procedimiento para solicitarlos, los elementos probatorios necesarios. Eh, y, pero por sobre todo, cierto la falta de promoción que existe desde el Estado acerca de la relevancia del cumplimiento de las responsabilidades parentales respecto de los hijos. Ahora bien, creo que además eh, el hecho de que eh, se hayan incorporado eh, medidas en las leyes anteriores a, a, esta, ¿no? eh, a este proyecto relativas al establecimiento, por ejemplo, de, una pensión, eh, de, de la retención judicial como medida principal para el cumplimiento del pago de la, obligación de, alimenticia, de la obligación alimenticia ayuda. El registro de deudores de alimentos, yo creo que también va a contribuir, pero necesitamos una sociedad, un empleador, eh, eh, un, un mercado laboral que sea consciente de las dificultades o de los problemas que significa contar con trabajadores que incumplen sus responsabilidades parentales, porque eso también afecta a las jefas y jefes de familia que eh, se ven envueltos en situaciones que son muy apremiantes para poder satisfacer las necesidades de, de sus hijos. Ahora, eh, al tratarse de un problema estructural, yo creo que esta, esta ley obvia el principal problema que tienen hoy día eh, los eh, deudores de alimentos y dice relación con el monto de la deuda ¿Y con quiénes son los que sufren este incumplimiento? ¿A qué me refiero? En esta materia es verdad que eh, identificar los instrumentos financieros y las cuestas bancarias del deudor puede ser de muchísima ayuda, pero lo cierto es que quienes incumplen de manera reiterada el pago de la obligación alimenticia son personas que, o tienen trabajos informales y, por lo tanto, no, no, no tienen eh, cuentas bancarias muy abultadas o instrumentos financieros relevantes, o se trata de personas que realmente no pueden hacer frente al pago de la pensión de alimentos. El incumplimiento está, entonces, radicado principalmente en aquellas personas que eh, no cuentan con un trabajo que les permita enfrentar de manera satisfactoria eh, la obligación de alimentos que ha decretado o decreta un tribunal. Y en ese sentido, lo que en mi opinión correspondería es que el Estado pueda hacer frente a este problema de incumplimiento, primero tomando medidas tempranas cierto, que permitan enfrentar la desigualdad que existe hoy día en las rentas. Tanto UNICEF como Naciones Unidas han dado cuenta que, que el empeoramiento de la situación económica en los países tiene graves consecuencias económicas en los niños, especialmente en la contribución a su manutención, y esta desigualdad se reproduce además en los servicios que son sociales y esenciales para satisfacer las necesidades de salud y de educación y de los niños. Y en ese sentido, entonces, es importante también que el Estado aborde esa, esa dimensión del problema eh, y no solo aquella dimensión asociada al cobre. Por ello, una medida que puede servir para acompañar este procedimiento es incorporar un sistema de asistencia eh, a ambos padres, tanto al padre o madre jefe de familia como al padre o madre deudor, para que puedan cumplir sus responsabilidades parentales a través de ayudas suplementarias eh, de mantención de sus hijos que eh, se canalicen por ejemplo a través de un sistema de seguridad eh, social además creo que ninguna de estas medidas puede sino ir acompañada de una fuerte política de promoción y de difusión entre los operadores jurídicos y entre todas las personas que eh, permita relevar la importancia de satisfacer las responsabilidades parentales eh, con respecto a, eh, a los hijos, ¿no?, eh, en una sociedad como la nuestra. Y en ese sentido yo creo que en el mercado del trabajo podrían incorporarse mecanismos o certificaciones, ¿cierto?, Que, eh, que eh, donde el empleador cumple un rol de promoción en este sentido y donde se... Eh, se Potencia en la contratación de trabajadores que cumplen con sus obligaciones de alimentos, por ejemplo, o cumplen con sus responsabilidades parentales. Ahora, una estrategia más efectiva puede ser la subsidiariedad del Estado en materia de incumplimiento, promoviendo y desarrollando estrategias que permitan garantizar a las familias en una situación de mayor vulnerabilidad un anticipo en el pago de esta pensión, por ejemplo, a los, al tercer o cuarto, eh, a los tres o cuatro primeros quintiles eh, de la estratificación social, siendo el fisco entonces quien se haga cargo directamente del cobro de, de, esta, de esta deuda frente al deudor. Con ello, ¿cierto?, facilitaría muchísimo eh, la satisfacción de un derecho que es un derecho social, como el derecho a un nivel de vida adecuado de los niños, niñas y adolescentes hay una medida que quizá omití que podría ser también interesante y que tiene un carácter procedimental, eh, pero que, claro, como la medida de, como esta estrategia subsidiaria que les comenté recién, puede también ser una medida eh, costosa para el Estado, ¿cierto? Y es el establecimiento de tribunales que estén exclusivamente eh, disponibles para eh, la ejecución y el pago de eh, la ejecución y el cumplimiento en el pago de las pensiones de alimento. Hoy día tenemos tribunales de familia que se encuentran completamente sobreexigidos. Esta reforma lo que hace es sobreexigir aún más a los tribunales de familia en esta materia. Eh, y por lo tanto, una eh, cuestión que sin duda debe ir acompañada de la incorporación de nuevas obligaciones para los jueces en relación con eh, la, el cobro y el pago efectivo de las pensiones de alimentos debería ser eh, acompañada de la creación de instituciones que se encarguen específicamente del cumplimiento y de gestionar el pago de estas deudas. Eh, porque de lo contrario esto simplemente sobrecarga a los tribunales de justicia en este caso a los tribunales de familia y como les indiqué anteriormente al ser uno de los problemas que tenemos hoy día eh, la demora en el despacho de los apremios y la tardanza en la eh, dictación de las liquidaciones y reliquidaciones, esto simplemente todavía va a implicar una mayor carga de trabajo para esa institución